En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer la N de Nintendo 64 en Blender. Para ello abrimos Blender y nos vamos a un nuevo general. En el nuevo general seleccionamos nuestro cubo por defecto. Vamos a ir a la vista número 1 del teclado numérico. Entramos en modo edición y seleccionamos las caras. Para seleccionar las caras pinchamos la tecla número 3. Venimos a la vista de abajo y seleccionamos la cara de abajo. Vamos a darle a la tecla G para mover esta cara a menos 2.5. Y le damos a la tecla Z para que se alinee con el eje Z. Pulsamos Enter. Seleccionamos A para seleccionar toda la geometría. Duplicamos con Shift más D. Clicamos fuera con el botón derecho para cancelar el movimiento. Ahora vamos a mover este palitroque 4 unidades a la derecha. Tecla G y en el teclado pulsamos 4 pulsamos enter y listo ahora vamos a crear un loop cut en el medio para ello control r y cancelamos el movimiento con el clic derecho del ratón hacemos exactamente lo mismo en el otro lado control r hacemos un loop cut en el medio y cancelamos para que se quede en el medio perfecto ahora volvemos a seleccionar las caras tecla 3 Seleccionamos esta cara de arriba y con Shift seleccionamos esta cara de abajo. Le damos a la X y eliminamos las caras. Ahora vamos a seleccionar todo este loop. Para ello le damos a la tecla número 2 y seleccionamos estas aristas con Alt presionado. Se selecciona todo el loop y ahora Shift, Alt y seleccionamos este loop. Perfecto. Ahora vamos a hacer un Bridge. Para ello pulsamos F3 y aquí buscamos Bridge. Bridge que es puente. Seleccionamos Bridge Edge Loops y ya tenemos nuestra N generada, estupendo. Vamos a seleccionar A, toda la N, y vamos a hacer Shift D. Cancelamos el movimiento y vamos a moverlo en Y, G, Y, 4 unidades, pulsamos el 4, perfecto. Ahora vamos a rotar esta N, 180 grados en el eje Z, para ello R, Z, 180, Enter. Ya tenemos nuestras dos N enfrentadas. Simplemente tenemos que repetir el loop que hemos hecho antes. Así que, caras, fuera, bridge y lo mismo. Caras, seleccionamos los ejes y bridge. Perfecto, ya tenemos nuestro logo que he hecho configurado perfecto en un momento enseguida. Vamos a volver al modo sólido y en modo sólido vamos a añadir un plano. Plano, escalamos el plano, en modo edición desde la vista número 1 vamos a seleccionar el modo edición ejes el eje del fondo y lo vamos a extruir hacia arriba vamos a seleccionar de nuevo el eje que habíamos extruido y con control B hacemos un bebel, añadimos cortes con la rueda del ratón y ya tenemos un fondo infinito. Le damos 6 de Smooth. Y ahora podríamos duplicar estas luces para que en Render View se nos vea algo estupendo. Ya tenemos luces por todos los lados, así que vamos a Render View. Para que no se nos vea todo este ruido, vamos a seleccionar en Render, donde estamos, la pestañita de Denoise. Después de activar el Denoise, vamos a aplicar unos samples máximos de 300. Y en Render vamos a aplicar también 300, porque no necesitamos tantos samples para algo tan sencillo muy bien pues para texturizarlo lo suyo es que vayamos a internet y busquemos una imagen png con el logotipo de nintendo 64 y copiemos los colores desde esa propia imagen así que buscáis una en internet os la descargáis y cuando la tengáis vais a image reference y agregáis vuestra imagen de referencia la imagen de referencia la podéis mover libremente por el viewport y vamos a copiar un poco pues lo mismo que, tenemos, que estamos viendo vamos a rotarlo en z para tener más o menos la misma posición lo suyo para que rote en el centro y no rote así pivotado es darle a set origin centro de la geometría origin to geometry ahora ya tenemos una rotación desde el centro vale muy bien, pues vamos a texturizar, que es a lo que hemos venido. Vamos a materiales. Vosotros no tendréis ninguno porque yo lo tengo configurado para que siempre venga con uno puesto, pero bueno. Y añadimos el primer material. El primer material da igual donde sea, lo vamos a colocar en todo el modelo. Así que abrimos el Principle BSDF y en Base Color seleccionamos y vemos aquí que hay un gotero. Pinchamos este gotero y vamos a darle, por ejemplo, al verde. Ya tenemos nuestro primer color. Ahora vamos a modo edición y vamos a seleccionar modo caras y vamos a seleccionar las caras que queramos que vayan de otro color. Aquí va esto de color azul, esto también va de color azul, esto también va de color azul y si no me equivoco hay más pero ahora mismo estos van de color azul también y para añadir el color azul a las caras seleccionadas vamos a darle al más, New y cogemos otro color y exactamente el mismo proceso, venimos a nuestro logotipo Pinchamos el color azul y para que se aplique al modelo le vamos a dar a asignar. Estupendo, ya tenemos nuestro azul y nuestro verde. Genial. Ahora vamos a añadir el amarillo. Con las caras seleccionadas seleccionamos las caras superiores y las caras inferiores. Mismo procedimiento, le damos a la tecla más, New, Base Color, Gotero. Y seleccionamos el amarillo, asignar y listo. Ahora vamos a por el rojo, rojo, rojo, rojo, rojo. Lo mismo, vamos a tecla más, new, gotero y rojo. Asignamos y listo. Y ya tenemos nuestro logotipo completo. Es... Y bueno, esto es todo. Ahora podríamos eh, configurar la iluminación mejor para que nos vaya bien. o Por ejemplo, incluso podríamos... Eh, darle a Shift S y llevar la selección al cursor para que esté en el centro de nuestra escena. Movemos las luces a nuestro gusto. Así puede ir bien. Nos colocamos. Eh, la rotación la vamos a poner a 45 grados. Para ello vamos a abrir el T-Menú que está aquí escondido. Le damos a ítem. Y la rotación la tenemos en Z a menos 45 grados. Yo la voy a poner en 45 grados. Vale, no, hay que ponerla entonces en menos 45. Menos 45, bueno, como sea, ¿no? Para que se queden los mismos colores que tenemos en nuestro logotipo. El logotipo ya lo podemos mandar al carajo si queremos. Y vamos a añadir un fondo, el fondo puede ser del color que queráis, yo lo voy a poner eh, absolutamente negro. Roughness a tope para que sea completamente mate. Si lo queremos con brillo, el roughness lo podemos bajar a tope, entonces se nos refleja, que también, también puede quedar guapo. Sí, de hecho queda bastante guapo, si rotamos. Sí, queda guapo. Incluso... a ver, este Base color... Ah, pero esperad, que es que estoy añadiendo aquí... ah, no, vale, aquí estoy bien. Dos mil años más tarde. Vale, nos alineamos con la vista que queramos renderizar y seleccionamos la cámara. Si no encontramos la cámara podemos seleccionarla desde aquí y para posicionarla en la vista que estamos viendo ahora mismo, control ALT 0, volvemos a ajustar, alineamos la cámara a nuestro gusto, configuramos la resolución como nos dé la gana, yo voy a poner 1080x1080 y ahora seleccionando la cámara de nuevo, vamos a la cámara, vamos a la vista de la cámara, en el logotipo de la cámara podemos cambiar el focal length, acercarla, o quitarla un poquito, podemos volver a mover para encuadrar bien nuestra imagen, y cuando estemos a gusto con nuestro render pues ya simplemente le damos a renderizar, vamos a la parte superior izquierda, render y render image, ha sido un render muy corto, ha tardado apenas 5 segundos, así que bueno, eso con mi ordenador, esto dependerá de tu ordenador, vale y nada, ya está. Simplemente le damos a imagen, save as, guardamos en la carpeta que nos dé la gana y listo. Espero que os haya gustado este breve tutorial y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!